Bueno, yo creo que los cambios han sido drásticos, han sido muy considerables porque pues la gente sobre todo que tiene que salir a trabajar, a hacer sus actividades, los jóvenes o los niños a la escuela, pues ahora pararon ¿no? en el exterior, pero en el interior o sea, en sus casas, pues ya hay mucho movimiento, ¿no? ya hay una convivencia diaria todo el tiempo o casi todo el tiempo. Eh, las personas que pueden hacer ahora su trabajo en casa, bueno, pues tienen que distribuir su tiempo de trabajo y de atención hacia los hijos, los que tienen familia, eh, no solamente en, en proveer alimento y, alim y en las actividades diarias de casa, sino también de escolarizadas, ¿no? Porque aquí en, en México se mandó el gobierno, la Secretaría de Educación mandó actividades para que los niños sigan haciendo, actividades escolares para que los niños sigan haciendo en casa, ¿no? Y bueno, esto, esta responsabilidad pues ahora recae en los mismos padres o tal vez en el hermano mayor o se van combinando, pero sí, sí creo que ha sido un cambio muy, muy drástico, ¿no? De ritmos de ya no estar en el exterior, pero todo.